Ya están viendo a nuestras dos invitadas, Gabriela Ley, directora de Ejecutiva de la Fundación Grupo América, y Leandro Zamora, egresado de abogacía del U Congreso, ingresó en 2017 y egresó este año con la beca. ¿De qué becas hablamos? De esas que eh, permanentemente les estamos contando, cuyas inscripciones ya están abiertas, tienen que ver con las becas de Vendimia Solidaria. El programa de Vendimia Solidaria, ella lo va a explicar mejor que yo. Exactamente. Bueno, todos los años, como ya es costumbre desde hace más de 10 años, eh, la Fundación Grupo América, junto con su programa Vendimia Solidaria, hace un evento en marzo y en una alianza estratégica con la Universidad de Congreso, se entregan 25 becas de carrera completa. Este año de estas becas van 20 a Mendoza, 5 a San Juan. Y bueno, lo que decías bien Marisol y Rodi, es que ya están abiertas las inscripciones, así que bueno, estamos esperando que haya muchos formularios en la página de U congreso Punto .edu.ar punto para hacer esa preselección y, bueno, y que cada 20 personas que tengan la oportunidad de elegir la carrera que quieran Y, así, y así. digo, más allá de que perdón, llegan a, a ese formulario personas que entiendo cumplen con el requisito sino no se inscribirían, ¿cómo hacen la selección? Bueno, hay toda una selección en donde se, se tiene que presentar cierta documentación y cumplir con ciertos criterios. Las becas están obviamente enfocadas a gente que no tiene los, los recursos para poder pagar la cuota de la facultad por eso siempre hacemos el énfasis de que esta beca cubre la inscripción, la cuota mensual y la carrera completa durante cuatro años. Es la licenciatura completa y con la prórroga eh, esperable para terminar de rendir la carrera. Así es que bueno se hace una preselección con nuestros psicopedagogos, psicopedagogos perdón, y la gente de la fundación y se eligen 20 perfiles de personas que realmente necesitan esa ayuda económica. ¿Desde qué año están haciendo esto? Hace más de 10 años. Hace más de 10 sí, años. Sí, sí, ya tenemos 120. Muchos egresados. Muchos egresados, 120 alumnos cursando actualmente. Uh -huh. Y bueno, y acá decados. justamente... Y, decados, un y acá un ejemplo de un recién recibido de la carrera de abogacía. Lo, lo, lo veo a, a Leandro hablando de nervios, que se frotan las manos. Sí, que sí. sí. Lo así de, a la escúchame, hace <ríe> de cuenta que ya te, te estás preparando para el primer alegato, no sé. Claro. <ríe> bueno, ya sí. abogado. Sí, ya abogado, ya oficialmente puedo decir que abogado. ¿Y de otra manera habrías podido? No, eh, hace un ratito hablábamos eh, detrás de cámara y sobre todo la, la importancia fundamental que tiene la oportunidad o lo que representa en sí una beca. Y coincidíamos en, en esto, en muchas veces de otra forma no podría haber sido. Eh, en mi caso particular, soy egresado de un colegio secundario que pertenece a la órbita de la uncuyo y le comentaba que mi mamá se enteró casi de casualidad de la oportunidad para aplicar a la beca. Yo estaba haciendo todos los trámites para estudiar en la eh, Uncuyo. Eh, sin embargo, eh, producto de ciertas experiencias de familiares cercanos, eh, una vez que les comenté que existía esta posibilidad, me dijeron, probá, intenta". Si llega a pasar, si se llega a dar bien, eh, no dudes en aprovecharlo. Así que eh, fue lo que hice y, bueno, con el diario el lunes puedo llegar a decir mm. con tranquilidad que salió bien. Eh, nada, completamente esa, agradecido. Ella te hablaba de los alegatos. Sí. ¿Por qué lado te fuiste en la abogacía? No, todavía no, aún no. Eh, me suelen hacer esa pregunta y es, eh, ¿qué rama vas a hacer o a qué claro. te vas a dedicar? ¿O cómo funciona? Familia, penal. La Eso, realidad claro. es lo que, que siempre explico, que el abogado eh, es abogado. Sí. Uno puede litigar en cualquier ámbito, no sí, es que sí. se restringe a uno y, y no. quedan inhabilitados los demás. Eh, Pero hay algo que te gusta más que... Sí, completamente, y lo sostengo de que apenas empecé a estudiar desde mi primer año, y es que me atrae mucho más el derecho comercial, empresarial, uh -huh. que el, la regla general de los alumnos de abogacía, que es el derecho, derecho penal. penal. A mí más, más que atraerme, sí. me, me aburrió en general, así que y quizás fue de los que más me costó. Los privados me resultaron... Atractivos. Así ¿Y, que... ¿Y la exigencia cómo fue? Porque para mantener la beca tenés exigencia. Sí, sí, claro. Eh, sin perjuicio de que también hay cierta flexibilidad. Esto es para transmitir tranquilidad. No es que desaprobas uno o dos finales y guarda porque <risas> se te saca. La realidad es que no. Eh, pero sí, la exigencia propia de la facultad eh, y lo que uno, lo que demanda la facultad de uno, ¿no? Que es el esfuerzo, perseverancia, sacrificio. Día a día, eh, la realidad es que una carrera universitaria es una mini vida que se vive dentro de, lo, de la que uno está viviendo, así que, pero bien, eh, la supe llevar eh, y hoy en día puedo decir, como te decía recién, soy abogado. Oh, okay. eh, Gaby, lo debes ver y decís... Tarea cumplida, de una forma, ¿no? Pues, estás ahí en el medio Daría de Tarea absolutamente cumplida. ¿Vos sabés que Bueno, justamente cuando él dice que hablábamos fuera de cámara, es verdad, y yo le decía que dentro de todo lo que hace la Fundación Grupo América, que hace mucho y muchas obras y que trabajamos por eje... Nos la, nos la muestra Chávez seguido. Siempre, ¿no? en esenciales. Con los esenciales, Pero eh, particularmente la educación, ¿viste? Es tan pilar que para nosotros es este tema de las becas es súper importante. Y es súper importante porque uno también es lo que hace, uh -huh. entonces que alguien te dé la oportunidad, viste, que te brinda la oportunidad de poder estudiar lo que vos quieras para después vivir una vida a través de esa carrera es como muy importante, así que cada vez que se recibe alguien en la, en la universidad para nosotros es una satisfacción enorme porque es lo que vos decís, es una tarea cumplida. Realmente. Bueno, nosotros permanentemente estamos visibilizando esta oportunidad para que, eh, bueno, no se enteren de casualidad, sino para que estén informados y sepan que está <risa> claro. eh, disponible esto hasta el 31 de octubre, inscripciones abiertas. Hasta el 31 de octubre, inscripciones abiertas, en la página de la Universidad de Congreso, ahí van a encontrar el formulario, los requisitos y los canales de ingreso para mandar esos formularios. Y el cronograma de cómo sigue después las entrevistas posteriores. Pero uh -huh. donde debe haber gente que se entera de casualidad, un poco como decía recién él, pero también hay gente que la debe esperar... Porque dice, yo me estoy a punto de recibir yes. el año que viene, seguramente van a volver a haber becas y yo me quiero meter. ¿no? Be ya. Absolutamente, pero además de eso, ten en cuenta que bueno, se, la verdad que, que se presenta mucha gente y nosotros tenemos disponible 20 becas, así que a veces nos pasa que, que reiteran la solicitud de beca, uh -huh. la, de beca a las personas. Así que como vos decís, están terminando la secundaria y ya están, ya atentos, están atentos a ver qué claro. pasa. Tenemos un montón de consultas todos los años. Porque como es algo que venimos haciendo hace tantos años, ya, ya ya lo están esperando. Bueno, 20 becas para Mendoza, le vamos a decir a, a tu ladera que está detrás de cámara, que contaste ya que son 5 para San Juan, 25, 5 para San Juan. Así es, absolutamente. Ahí está. ¿Tiene miedo Belén que nos olvidemos de dar o sea, todos los detalles? Pero Belén, <risa> No, pero una, una, cosa, una cosa importante es que en la Universidad de Congreso hay más de 20 carreras vigentes sí. y la beca uno elige la carrera que quiere. Uh -huh. Así es que, bueno, es una oportunidad que creo que no se puede desaprovechar. Algo que me claro, decía bien. el rector hace un tiempo cuando lo entrevisté es que de todos los programas que tiene la universidad, que son varios, donde hay becas, este es el único que tiene beca completa. Exactamente, eso es lo que es muy importante destacar porque es una carrera completa, es una licenciatura de cuatro años. Son 48 meses en donde la fundación, a través de Bendina Solidaria, se hace cargo, lo que yo te decía, de las inscripciones anuales, de las cuotas mensuales y de todo cargo que requiera, o sea que es eh, un, una oportunidad es muy completa, es muy muy, muy completa, completa, muy completa y otra cosa que lo decías al principio y que es importante es que uno de los requisitos básicos es que esté el secundario completo, pero que hay una edad de inscripción hasta 38 años, 18 a 36. es decir no necesitas salir de la secundaria para soñar en recibirte uh -huh. o de médico o de psicólogo. Ay. Excelente. Podés tener 30, 35, 38 y presentarte a la beca. Y animarte. Y, animás, y te, tenemos egresados sí. de 44, 45 años que, que se presentaron grandes, eh, se animaron y lo lograron. ¿Cuál es eh, el número de egresados que tenemos en estos 10 años aproximadamente? Mira, de egresados, porque vos pensás que vamos vamos escalonados, sí. tenemos apro aproximadamente unos 30 sí. y tenemos 120 alumnos cursando. 120. Entre primer año y cuarto año, más un año que es el que se toma generalmente para la tesis y para todo lo demás. Excelente. Bueno, Leandro, eh, eh, espero que cuando te llamemos para ser fuente de consulta, <risa> nos atiendas. Y es abogado. Sí, un nos un atiendas. Problema. Te pido por favor, sin ningún problema, a <risa> afogarse en la tele porque acá necesitamos abogados todo el tiempo. ¿eh? Sí, sí, viste, Nos nosotros los periodistas tenemos que, que buscar quién sabe de los a distintos a ella temas ella y tiki, tiki, tiki preguntar, ¿cuál es la pena? Porque hechos muchos judiciales, ¿no? Mucho tiempo. Siempre necesitas esa, esa mano amiga referen, que te... Sí. Que, que fuentes de consulta. Claro, ¿no? Claro. Que te Mira. recuerde, viste todo, cuál podría ser la condena para determinado ilícito que Porque bueno. esta carátula y no la otra. Y sí, el... eso es en lo todo, penal sabes, y bueno lo empresarial, lo sabemos claro. hacia quién dirigirnos. 100% impuestos, así que Muchísimo no hay problema. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por empezar, por terminar, por hacer honor a la oportunidad. Muchas gracias. Y Gaby. por más becas. Por más becas y por Muchas. más años. Por supuesto, Eso. hasta el 31, aprovechar a inscribirse. Gracias, gracias. a los dos por venir. Gracias no, a ustedes. A ustedes. Y bueno.